Soy FJ García. Y aquí el menda haciendo de sí mismo. Y esto es Estrenos Críticos, edición de 2019. Hoy vamos a hablar de las pelis que se van a estrenar en junio. Estrenos estreno Críticos. 5, 6, 7, 8 películas que se van a estrenar en junio Dark Phoenix, Men in, Ma Men in Black Internacional, Toy Story 4 Child's Play The Secret Life of Pets 2 ¿has Son of Saft El hijo de Saft eh, Una película que no tiene título todavía porque esto lo estamos grabando en enero y Los Japón ¡Ay, aquella época donde todavía no teníamos los títulos en, en, en castellano, ¿verdad? Y ahora los tenemos todos. Bueno, da, el, el, Dark es que... Phoenix, el, la, la última película de X-Men. Marvel ha comprado los derechos ya de, de, de Fox. Ya han hecho su, ya su mega imperio. Disney ya, ¿no? a ver quién le pare en el mundo jamás. Y va a integrar los X-Men en su universo cinematográfico. Lo cual quiere decir que va a reintroducir a los personajes con nuevos actores, nuevas eh, líneas temporales, tal, y toda la peli de X-Men no van a tener nada que ver con esta nueva interacción, así que esta va a ser la última vez que, que salga pues Michael Fassbender haciendo de Magneto, eh, James McAvoy haciendo de, de profesor Xavier, Jennifer Lawrence haciendo de Mística, eh, bueno, y Sophie Turner haciendo de, de Jane Grey, que es realmente la protagonista barra la mala de esta película, la Fénix Oscura. ¿Vas a elegir ¿no? No, Jackman dijo que después de Logan ya no iba a hacer más de, de lo mismo. Vale, entonces todos estos también se van a quitar un peso de encima y van a decir ¡No, vamos, a que menos el personaje, creedme! Es una saga que lleva, lleva en vigor desde el año 2000, ¿vale? O sea, desde antes que los superhéroes estallaran la original de X-Men, me da un poco de lástima, ¿no? Aunque sí, realmente sí. estos son la versión de los personajes que salió a partir del 2011 y que luego... En eh, Días del Futuro Pasado, que es mi favorita de todas las de X-Men, eh, se junta la nueva generación con la antigua, tal, está, está, está muy, muy bien. bien. Esta es la continuación de Apocalipsis, que ya eh, es una peli que es entretenida, pero que tampoco es el gran cosa. No ¿no? eh, el director de esta <coughs> es muy interesante porque es la primera vez que dirige una película, es Simon, Simon Kinberg, pero ha sido el productor de la saga desde 2006, ¿vale? O sea, ha estado detrás de las cámaras todo, pero ahora que se va a acabar la saga ha dicho yo, voy a dirigir mi película. O sea, es? esto dirigir. me suena... ¿Voy a tener que hacerlo yo? No, al contrario, le hace ilusión, joder. Es en plan, vamos a acabar con un, con un bang. Eh, luego va a haber otra película que se va a tener que va a ser Los nuevos mutantes, que ya está grabada, que se supone que está en el universo y tal, pero ya es distinto, ¿no? Ya hablaremos de ella cuando lleguemos al mes correspondiente. <coughs> Y Dark Phoenix es otro intento de hacer la, la, la saga de la Fénix de la Oscura, de los cómics. Uno de los momentos más clásicos del cómic de superhéroes americano, eh, que lo intentaron adaptar de manera totalmente desastrosa en la tercera película de X-Men original, que es una de las peores que se ha hecho de la saga. Entonces aquí, debido a que ha habido cambios en la línea temporal y tal, gracias a Días de Futuro Pasado, pues tienen opción a volverla a hacer, en este caso ya... Eh, sin convertirla en una en un argumento secundario como era en la tercera película de X-Men el trailer me ha decepcionado un poquito porque pensaba que como en la saga original de los cómics iban a ir al espacio iban a conocer a otros alienígenas, iba a ser algo más eh, sí, más espacial más eh, guay y sin embargo parece que es parecida a las pelis anteriores simplemente en la Tierra tal, eh, drama acción, pero esta la voy a ir a ver al cine, sí o sí, porque a pesar de que no es una saga perfecta, ha tenido muchos baches a lo largo de, de Voy a la contarte historia... algo que te va a destrozar. ¿Eh? Hollywood no es a ¿Ah? los cómics. No, ya. <risa> <risa> Eh, la tengo que ver simplemente por seguir la continuidad de X-Men del año 2000 y cerrar y cerrar el, el círculo, ya sea, sea para bien, sea para mal. Es curioso que en la versión original ya no, no sienten la necesidad de poner X-Men delante, salvo Logan y la segunda de Lovendo. Es la única otra película que no tiene X-Men delante. Oh. En España, sin embargo, sí que la van a titular X-Men Fenix Oscura. Hoy. Oh, Confirmado. <risas> ¡Está en 3D real! ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, yo Días de Futuro de pasado y Apocalipsis las he comprado en 3D porque está demostrado que es 3D real y, de hecho, yo cuando las veía en 3D... Y dije es que es maravilloso. ¿Por qué te gustan tanto las pelis en 3D? Yo las quiero ver en 2D, como siempre. 3... Salvo Avatar y alguna otra excepción, yo quiero verlas todas en, en, en VO y en 2D. Bueno, porque porque el 3D real eh, la sensación es bestial, pero el 3D falso eh, la sensación es malísima. Okay. Men in Black Internacional, la cuarta película de Men in Black, que oh, realmente Dios. hace una especie de reboot, porque tiene en cuenta las tres películas anteriores, pero no tiene a Will Smith, sino que todos son eh, actores y personajes nuevos. Concretamente, eh, esta tengo ganas de verla, no por el concepto, que me da muy igual, precisamente porque no está Will Smith, sino por los actores principales, Chris Kerrworth y Tessa, Tessa Thompson, que son el chico y la chica de Thor Ragnarok. Entonces, molaban mucho ahí, eh, tenían muchísima química y la van a volver a tener en esta, incluso aunque el guión sea malo, simplemente por ver esos dos dándose de tiro con alienígenas hay que echarle un vistazo. Además, en el tráiler tiene pinta de que es más protagonista ella que Tessa. Tengo... Y además que es gay, que mira a Emma Thompson, que creo que no tiene relación el apellido, <risa> eh, y dice, joder, te, te queda muy bien el traje. Yo tengo la <risa> sensación de que, bueno, no es un reboot, es, es una secuela porque aparecen personajes que salieron en la tercera. Es, es de... un eh, reboot suave, ¿no? Como, no, no, no, como... es, es, es un spin-off. Es un spin-off. Es claramente mm. un spin-off si... Porque ya que no se desarrolla en Estados Unidos, se desarrolla en, en Inglaterra, creo que se, se, se desarrolla. O Liam Neeson es el jefe de los sí. X-Men, iba a decir, de los Men in Black. <risa> lo, lo que pasa es que, por lo que estoy oliéndome, me parece un remake encubierto de la primera parte. Puede ser. Así que yo le yo tengo un poquito de miedo, además yo cuando vi el trailer me quedé como... Oh, ¿Qué soso está Chris Hemsworth para lo que suele hacer? Bueno, pero de todas maneras no pasa pero... nada, porque la segunda y la tercera parte no... A mí me. A mí no, no me gusta la tercera. A mí me gusta la, la... la tercera más que la segunda, fíjate. Me echó un poco. Vamos, la disfruté mientras la veía, pero luego. Es que a mí lo viajes en el tiempo, me mola. Sí, lo viajes en el tiempo bien, pero aún así. Para ser una peli de viajes en el tiempo con... con hombres de negro, podía haber sido mucho mejor, ¿no? Bueno, mejor que los hombres de blanco, que yo la he visto. Uf. ¿What? Sí, sí, existen los hombres de blanco que son basureros que luchan con extraterrestres. Oh, y y es... uno de ellos es el antiguo Pif. Vista Nenderos el, el futuro. ¿Pero eso es una película americana? Sí, sí, sí, una película muy mala americana. <risa> <risa> ok, Toy Story 4. ¡Buah! Con Tom Hanks y Tin Allen otra vez. ¿Otra vez? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? para qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué? Eso es lo que pensé yo cuando la anunciaron. Porque la anterior peli de Toy Story fue la 3, por supuesto, hace mucho que se estrenó, en 2010. Así que han tenido tiempo para pensar No, para no hacer canción. nada. Tiene tiempo para pensárselo bien, pero aún así no han pensado, han decidido, ¿para qué? ¡Hay que hacerla! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eh, según según alguna entrevista que he leído por ahí, por lo visto eh, decía: Mira, no pensábamos hacer una cuarta parte porque el final de la tercera es ideal para el final de una trilogía, porque lo es. es un... La Toy 3 es muy buena, ¿o no? ¿A ti te gusta la Story 3? Sí, o no? sí, sí, es muy bonita. Eh, pero decían que Toy Story 4 va a ser una especie de spin-off que trate de otra cosa que no son los personajes principales, a pesar de que salen ahí. Eh, uh... Trata de, de un muñeco nuevo, que es un tenedor extraño, que ha creado la niña que es ahora la dueña de los juguetes, eh, lo crea y entonces el tenedor viene a la vida y, y todos se quedan como ¡Eh! Y es la crisis existencial y... del muñeco ese. A ver, yo creo que yo creo que en las entrevistas cuando ellos, los productores, hablaban de la película, mm. yo creo, evidentemente yo creo que... Dilo, dilo, dilo, dilo. Se nos ha ocurrido una gran idea para hacer Toy Story 4 a pesar de que no pensábamos hacerla. Eso es lo que dijeron, pero es que en la realidad es así. ¿Veis? Hay una pistola detrás de ellos. Pero no, no, se, no se veía. Y cuando decían eso, pues en realidad, tenía una pistola apuntándoles. Y ahora todo tiene sentido. Toy Story es de las pocas... Eh, segundas y terceras, en este caso partes de Pixar que han merecido la pena, porque en una un, universidad de monstruos. Buah, monstruos eh, Finding Dory está bien, pero a, a años luz de la, de la primera. Totalmente y ya, de acuerdo. Y ya no hablemos de, de Cars. Bueno, no, yo Cars vi la <risa> primera, era Doc Hollywood y muchas otras películas, y te paso. Y luego eh, vamos a hablar de un remake de, del, de Chucky, el muñequito de Aborí. Oh Dios, mira, Child's Chal, no Play. que no me lo puedo creer, es que no me porque. Han un muñeco muy parecido al original, así que ¿qué, ¿Qué, sentido, qué no. sentido tiene hacer un remake? ¿Qué sentido tiene? Además, tiene menos sentido de lo habitual porque ¿Qué? paralelamente la saga original continúa. El director del original, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, eh, sigue haciendo películas eh, para vídeo, no, para streaming on demand, video on demand y tal. Y la última salió hace dos años y cada dos o tres años está haciendo una continuación nueva en plan La maldición de Chucky. El culto de Chucky, me parece que era la última, ¿vale? Hay como siete u ocho ya que siguen de la continuidad de la peli original. Incluso el niño de la original ahora ha vuelto de adulto tal. Eh, está Jennifer Tilly, está también por ahí, ¿sabes? En plan... Y, claro. además, y además está haciendo pelis que... Me he visto alguna de estas nuevas y le sienta bien el bajo por supuesto y realmente este director eh, tiene mucha sensibilidad. Una que me vi que es como en un en un hospital y con las paredes blancas y el, un cristal cayéndose a cámara lenta, no sé qué, está, está guay. Y, y sin embargo, sin, eh, sin eh, consultar al director original, a este tío, están haciendo un remake. Cuando el director original va a seguir haciendo su propia serie de bajo presupuesto, entonces va a coexistir esta cosa y no tiene no tiene sentido, ¿no? Yo no sé por qué siguen. No sé por qué siguen. Luego me dicen a mí que es que hoy demasiadas cosas con hipnosis. Y yo, ¿eh? ¿Ellos qué? ¡Ellos se gastan pasta! Haciendo estas cosas. Nada, nada. Vamos eh. a una de animación. Mascotas 2. La vida secreta de las mascotas Uah, 2. Yo me vi la, la primera. primera. Yo la vi en Netflix. En plan, simplemente para ver qué tal era. Y dije, Esta la he visto un millón de veces. De otra manera, con otros personajes, en otra historia. Y yo cuando la vi me quedé como, esta película no. No merece la pena que tenga secuela Pues bueno, hay que meterla a calzador, a que todo el mundo la vea. ¿Por qué? Yo no quiero verla. Y de todas maneras, ¿por qué la llaman Secret Life of Pets 2? Si ya hemos contado, o sea, si, <risa> si ya le hemos contado el secreto en la primera película. O sea, ya no hay secreto. ¿Para qué llamarla The Secret Life of Pets en inglés? Aquí directamente Mosilla dice, mascotas. Todo por culo. Por lo mismo que Cómo entrenar a tu dragón 3. Pues ya, okay. El dragón está entrenado desde la primera, pero, pero la fecha se llama igual. Pues se <ríe> está. Vale, está. Ahora, que no tiene nada que ver. Cómo entrenar a tu dragón sí que merece la pena y está por lo visto, no. No. ¿no? no. Vale, pues el hijo de Shaft Saft. Bueno... ¿Sabes, ¿Te acuerdas de Saft? Sí, sí, sí. ¿Tiene, ¿Quién es Saft? De Samuel L. Jackson, pero en la original era Richard Romfrey. ¿En los años 70? Sí. Pero son... son... Son Son canon la peli de Samuel L. Jackson del año 2000 con las de los 70. No exactamente, porque es que en la de los años 70 Richard Roundtree bueno, hizo varias películas haciendo de Shaft, que era un policía, en este caso un policía duro, es un, era un Clint Eastwood negro directamente, era un Harry el Sucio negro, pero se llamaba Shaft, y Shaft de los 2000 con Samuel L. Jackson era un reboot. Salía Richard Roundtree, pero simplemente para hacer una especie de cameo, pero Shaft era Samuel L. Jackson. Bueno, pues en esta... El protagonista es un tal Jesse user que es el hijo del personaje de Samuel L. Jackson y se une con él y con el Shaft original, protagonizado por Richard Roundtree para enfrentarse a los villanos. Así que son los tres Shaft en una misma película. Hostia, entonces los... el universo en 2019. Se, un... se une. Eso parece. ¡Hostia puta! <risa> ¡Bueno! Lo peor de esta peli va a ser el director. ¿Quién? Es ¿Te acuerdas que Toy Story tiene muy buena pinta? Vale, pero Team Story no. O sea. Team Story es el director de las dos películas las dos películas de los 2000 de, de los Cuatro Fantásticos. Y también por lo visto, por lo que he estado mirando antes, ha hecho varias pelis... Eh, documentando la vida de Kevin Hart el director es lo que me quita de llamarme de la esta. a ver yo he de decir que a mí me gusta la primera de los cuatro fantásticos no la del 94 que es que, que no quisieron terminar es mejor yo. la del 94 hombre es más fiel a los cómics y ¿Sabes? La cosa mola mal. Y... Ya, la cosa está cute también. Pero a, a mí me gustó la, del do, la de los 2000. A mí nada. Sin embargo, la de. No me he visto la del de Silver Surfer porque me han hablado muy mal de ella. Está un poquito mejor. Eh, le he puesto un 2 en Final Fantasy. <risa> Joder. Vale, pues la siguiente es una peli que no tiene título todavía. Es una. ¡Pero aquí es una peli... sí lo tiene! ¡Ah! Aquí el poste y el título. Es, es una peli dirigida por Danny Boyle. El de Slando Millionaire, Train Sunshine, buenísima Sunshine, muy poco valorada, opino. 28 días después. Una producción de este con. Bueno, codirección de este con Richard Curtis. El ¡En director, serio! ¡El de Lo Factually! El oh. de Lo Factually, Cuatro Vados y un Funeral, Notting Hill, ¿vale? Hostia. Y es un musical romántico. Hostia, si estos dos se juntan, puede salir oro. Y, uh, no, y eso y eso es, saldrá eh, alrededor de junio en Estados Unidos. Probablemente en España saldrá en junio de 2038 o algo así. Bueno, pues vamos a acabar en lo más eh, profundo, en lo más eh, bajo. Vamos a una película española. Los Japón. a quién la protagoniza? ¿Daniel Rovira? Daniel Rovira, por supuesto. Hostias. Haciendo de Paco Japón. Por lo visto, en el siglo XVI, me ha parecido leer antes, eh, va un emperador, va, va un príncipe japonés a Sevilla. Eh, se casa con una sevillana y se queda a vivir ahí por toda la vida y muchos años después, en muchos siglos después, en el siglo XXI, en la actualidad eh, muere el último del linaje en Japón eh, el último emperador y eh, por lo visto los únicos los últimos descendientes los que suceden al emperador es este tal Paco Japón, <ríe> interpretado por Dani Rovira, que tiene que ir a, a, a, a las islas estas a ver si pero, ¿me estás diciendo que un japonés se apellidaba Japón? Eso parece. ¡Un japonés que se llama Japón! ¡En serio! Y... También se podría haber llamado Nipón, pero no. no. Hostia, eso. O sea, <risa> pero es que a mí me suena mazo esta película a Rafi, un rey de peso, que va de que toda la familia real ing... de... británica muere y el único descendiente es un gordo yankee Me suena mazo. Aunque, no sé... Dani mira últimamente le veo en muchos sitios, pero oye, yo, a mí me, me, me parece un actor decente, un buen cómico, pero yo no, yo no estoy tan cabreado como el resto de España, que parece que no quieren verle en ninguna parte. No sé qué tal será esta película, pero a mí me suena que va a ser un poquitín tontita, pero no sé. Bueno, pues nada, ¿cuál, cuál es la peli que más ganas no tienes, no tienes de ver en, en junio en cine? Pues seamos sinceros, Darfénis. Darfénis, sí. Sí, yo también. Bienvenidos a Los comentarios la sección en la que reviso los comentarios del vídeo anterior y que llevo negligiendo durante dos o tres meses. Ahora me entero de que Kong y estas últimas películas de Godzilla son del mismo universo, pues a mandar. Muchas gracias, Robert Zamora. Radio Solidaria dice, se me han pasado súper rápido los 16 minutos que dura el vídeo. Muchísimas gracias. Las dos primeras películas de John Wick me encantaron, la primera más que la segunda. Me pasó lo mismo. A Keanu Reeves le queda mejor el pelo largo. ¿Y a mí qué tal? Te queda mejor el pelo corto. A Doxinui también le gustó más la primera de John Wick, pero no solamente eso, sino que no le gusta la segunda. Le parece una, una decepción. Eh. Precisamente por lo mismo, porque a mí me parece más flojita que, que la primera, ¿no? Porque te cuenta cómo funciona todo... Creo que está bien dirigida de todas maneras la acción y todo de John Wick 2, pero sí, John Wick 1 mola más. A ver qué tal la tercera. A Faniguma le chocaba la voz de Detective Pikachu. <risa> ya la he visto, por cierto, y me ha gustado. Eh, Detective Pikachu está, está bien. Un buen contraste con ver una eh, película tan eh, exagerada de efectos especiales y de épica como puede ser Vengadores Endgame, a una peli mucho más eh, sencillita y tranquila como puede ser Detective Pikachu. Eh, me pareció una película muy noventera también, ¿no? En plan, los efectos especiales son actuales, pero la narrativa es como una Buddy Cop ahí. Está guay. Con la de Godzilla te ha dado curiosidad, fenomenal. ¡Ay, por cierto! Echarle un vistazo a la crítica que ha hecho eh, Bob Chipman sobre la, sobre, sobre la nueva de Godzilla King of the Monsters. Eh, es, un, es un crítico al que sigo mogollón y, y me hace muchísima gracia como ha hecho la última crítica. Atómica te echa para atrás, Ahí me gustó muchísimo. Aparte de tener una acción tan buena como la de John Wick, la segunda vez que la fui a ver al cine, porque me gustó tanto que la tuve que ver dos veces, la fui a ver con un primo mío que le encanta John Wick y le desilusionó porque de John Wick lo que le gusta es que mate gente entonces eh, Atómica es más como, es, es más un thriller no y un drama pero la acción, es, la acción es muy buena, tiene un plano secuencia en un edificio, la de Atómica que, que te quedas con el culo torcido bueno, con esto ya hemos terminado todos y cada uno de los comentarios que se hicieron en el vídeo anterior. Bueno, nos vemos ya en el siguiente mes y el siguiente vídeo. Y seguid viendo cine. ¡A negro!